bienvenidos a la universidad mariano gálvez ingresa a tu plataforma ingresa horarios y programas de estudios ingresa a programas de estudio puedes descargar a cada uno de los programas de estudio imprime o descarga como bien pueda estar a tu disposición